llegados a este punto nos resta colocar materiales a los objetos colocar las luces y luego la cámara para el render vamos a comenzar por los materiales entonces me voy a ubicar en el cuadro 1 voy a seleccionar uno de los objetos por ejemplo esta base y voy a venir a la solapa de materiales que se encuentra en el lateral derecho de la pantalla en el icono del mundo cuando yo me arrimo hace, eh, aparece esta persianita donde me dice material, ahí hago clic. Aquí me ha aparecido una ranura en donde está el mismo icono del mundo con unas flechitas para desplegar. Si despliego, si toco en las flechitas veo que no hay ningún material creado en, para este archivo, para esta escena. Entonces voy a hacer clic sobre el signo más que está al lado y ahí voy a crear un nuevo material en la ranura donde dice material voy a escribir el nombre del material en este caso le voy a llamar piso porque va a ser el material que le voy a asignar al plano de base de mi animación en la ranura difusión voy a hacer clic y voy a asignar el color con el que quiero que se vea este piso en la ranura especularidad Puedo también hacer un clic y colocar el color con el que quiero que se vea el brillo que aparece en la vista previa del material. Por ahora no voy a modificar nada más de estos materiales. Van a ser materiales con aspecto plástico porque así me interesa. A continuación voy a tocar otro de los objetos, por ejemplo la letra M recordemos que nosotros hemos separado el texto, entonces cada letra ahora es un objeto nuevamente voy a venir a la persiana de materiales, voy a hacer un clic sobre el signo más para crear otro material lo voy a denominar como yo quiera y voy a elegir el color difuso ahí me interesa un rojo bien intenso y también puedo elegir el color de la especularidad aquí ya está creado el material y lo voy a asignar a las letras de la primera palabra entonces voy a hacer clic sobre esto sobre la letra y si ahora yo despliego las flechitas que hay al lado del icono de material me aparece el listado de materiales en la escena si teniendo seleccionado un objeto yo elijo el material ahí se aplica el, objeto, el material al objeto ahora voy a seleccionar el punto de la i y voy a repetir el proceso bien, ahora me queda el material para la palabra texto voy a elegir la primera letra y voy a crear un material nuevo haciendo clic sobre el signo más en difuso voy a asignar un color el que yo quiera o el que ustedes quieran asignar si quieren en especularidad también pueden elegir el color y aquí tengo le voy a cambiar el nombre porque no lo hice antes y le voy a poner otro nombre texto y ahora voy a ir seleccionando cada uno de los objetos a los que quiero aplicarles este material es decir cada una de las letras y voy a ir eligiendo el material del listado perdón el listado de materiales posibles con esto quedó asignado el material a los objetos de la escena esta asignación de material siempre es reversible es decir, si yo selecciono cualquiera de los objetos y le aplico otro material el que estaba aplicado antes se desaplica a eso me refiero con que es reversible ahora nos quedaría Trabajar sobre la luz o las luces de la escena.